Chicas, bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria Hoy no les tengo espejo, pero hoy les tengo eh, cuadros para niñas Estos cuadros los estoy haciendo para mis hijas, Jaylin y Kaylin Para su cuarto, porque en una de las paredes estaba vacía Y yo tenía estas cambas y entonces se me... Eh, vino la idea de buscar ideas en Google y vi estas bailarinas hermosas. Mi hija Jailene le encanta bailarinas. Ella siempre me pide, mami, yo quiero irme a clases, yo quiero irme a clases. Pero con esto del COVID estoy preveniendo no eh, ponerla en ninguna de estas clases todavía. Vamos a proceder y pintar las canvas. Voy a hacer cuatro. Vamos a... Yo ya tenía este tool y lo puse con un filito como para que se vea más elegante, más bonito. Usé mi máquina y empecé a coser. Acá eh, te estoy mostrando que ya lo hice y vamos a a medir a ver en dónde y qué tamaño queremos el vestido con una pintura eh, de agua vamos a empezar a pintar la muñeca ya trazada eh, como yo no soy artista ni nada por el estilo yo copié la muñeca y la tracé y después empecé a pintar vamos a pintar con una brocha bien fina para hacer muy bien las líneas siempre tómate tu tiempo eh, para que no se te vaya a dañar después de haber pintado ya el cuerpo negro vamos a empezar a pintar la blusita de color blanco vamos a pintar la parte de abajo o sea sus nalguitas vamos a pintarlo y a rellenarlo de blanco Antes que se seque la pintura blanca, vamos a poner ese glitter escarcha en toda la parte blanca. Es para que le dé un poco más de brillo. Ustedes saben, yo a mí me encanta el brillo. El brillo y los diamantes y todas esas cosas. Ahora con estos eh, gemas, gemas, vamos a... Um, escoger, yo creo que como tres vamos a escoger tres dependiendo el tamaño del cuerpo de la muñeca vamos a encogerle en forma de abanico al filo que no cosimos y le vamos a pegar en la parte de abajo, no sé si viste del cuerpo de la blusita y para que no se vea eh, el pegado los filos vamos a colocar las gemas encima vamos a pegar con silicona y aquí con esta gema diferente vamos a colocar arriba en el moño. Es eh, para que se, no esté tan simple. Y con otras eh, perlitas yo tenía estas ya. Las pegué con silicona caliente. Hice una forma de lazo de perla. Y este es el resultado final. Me encantó, a mis hijas les, les encantó. Ahora vamos a hacer con otra camba y de base rosada igual y con las gemas un corazón. Vamos a dibujar un corazón y de ahí vamos a ir pegando grandes y pequeñas gemas para que se vea una dimensión. Así quedó y escribí el nombre de mis hijas, Jaylin y Kelyn, y este es el resultado de las canvas con sus bailarinas y sus corazones espero te haya gustado lo trates y no te olvides suscribirte, darme dedito arriba para seguir creciendo juntos en el próximo video si sí les tengo otro espejo que sé que les va a encantar es de Sea Gallery bye bye